El oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM de República Dominicana despejó el camino para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente aspirar a un segundo periodo consecutivo luego de eliminar de sus estatutos la prohibición de la reelección. Abinader, quien es el primer presidente de la organización fundada en el 2014, fue aclamado por decenas de delegados y la cúpula de la formación, entre quienes figuró el expresidente Hipólito Mejía. La constitución dominicana fue modificada en el 2015 para reintroducir la figura de la reelección presidencial que permite una postulación consecutiva a quien ejerce la presidencia de la república que gane o pierda no puede aspirar jamás al cargo ni a la vicepresidencia de la nación La no reelección presidencial Era uno de los principales postulados Que enarbolaba El ex candidato presidencial socialdemócrata José Francisco Peña Gómez Fallecido en 1998 Y quien era el líder del partido revolucionario dominicano De cuya última división surgió el PRM Sin embargo en un discurso, el político empresario, que como tal está dirigiendo su país, dijo «Somos la esperanza de la gente, somos la solución a sus problemas, somos su partido y no podemos desfraudarlos. Hemos llegado lejos, compañeros y compañeras, pero podemos llegar aún más lejos si nos lo proponemos y empujamos para ello». Yo les prometo, dijo Abinader, seguir dando el mil por cientos para conseguirlo. Esto lo dijo Abinader en un discurso en el que evitó referirse directamente a la reelección. El mismo presidente Abinader ya dijo en una ocasión que la constitución no le impide reelegirse y que hablaría más adelante sobre eso. Si ya el partido lo habilitó, y la constitución no se lo prohíbe, ¿qué más se espera? ¿Seguir vendiendo sueños y la demagogia de que no quiero pero quiero? Cosa muy común entre políticos dominicanos, protectores de corruptos y parásitos, los que piensan que el gobierno es una hacienda personal, una herencia o que es un simple colmadón para vender baratijas y vivir en una jarana permanentemente. Es bueno recordar que uno de los presidentes de un partiducho bisagra manifestó en meses pasados estar de acuerdo con la reelección. Me refiero al ministro de Trabajo y actual presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel Decans. Manifestó estar de acuerdo con la reelección presidencial, no así con una reforma a la Carta Magna para permitirla. No existe una erupción más profunda que la reforma de la Carta Fundamental Constitucional para acomodar el interés de algún individuo o grupo que se encuentren en el poder, dijo en ese entonces. En un país como el nuestro, con una deuda social tan acentuada, pobreza y falta de conciencia social y educación formal... La reelección presidencial no es posible sin politiquería, sin el dame lo mío, sin ser un simple maximizador de votos, sin fomentar las alianzas, sin recurrir a las repartideras de puestos, botellas a los compañeritos en definitiva, sin recurrir al despilfarrador del presupuesto nacional. Tiene Luis Abinader que articular una inmensa red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpezcan sus planes continuistas. Ustedes verán oponentes internos, nombrados así como de la oposición, tal y como ha sido todas las anteriores reelecciones en Dominicana. Esto no es que el pueblo decida, no. Esto es imponer una reelección a como de lugar, recurriendo a los mismos métodos de siempre y que tanto se criticó para llegar al poder. La reelección presidencial obstruye el reemplazo generacional. La competencia entre líderes y la circulación de las élites refuerza el caudillismo en detrimento de las instituciones. El caudillo se va rodeando de cortesanos que lo halagan y confunden en busca de privilegios. Además, fomenta un tipo de nocividad y de nociva relación mercantilista entre el poder económico y el político. Se retroalimentan mutuamente, facilita la corrupción. No sé qué opinan quienes promueven la reelección de Luis Abinader PRM con tanto entusiasmo y tanta candidez. Los que ayer la criticaban, hoy la alaban. Solo que si no hay un cambio de rumbo del gobierno, si no bajan los precios de los alimentos, la comida, la gasolina, los servicios, la delincuencia, si no hay soluciones verdaderas en el campo, si no hay obras de infraestructuras vitales, si las cosas siguen como van para imponer la reelección y tener buen éxito en el 2024, tendrán que recurrir a los métodos de siempre. Más con un partido minoritario, en término electoral que tiene obligatoriamente que imponer una gran coalición política para ganar las elecciones. A pesar de que los PRMistas repiten tajantemente que el PRM no es el PRD, no se puede hablar del PRM sin hablar del PRD partido del que surgen al que pertenecía todo su liderazgo, cuyo pensamiento peñagomista utilizan de forma simbólica y de donde provienen sus estatutos. Quierase o no, el país va manga por hombros y si esta gente sigue, adiós, que nos coja confesados.